Cuando un hombre tiene a otra mujer, hace estas cuatro cosas. Un hombre que tiene una doble vida, una doble agenda, tiene hijos con otra mujer, regularmente exhibe una serie de comportamientos que lo delatan y que lo hacen ver, lo hacen quedar expuesto ante el hecho de que no solo es infiel, sino que esconde una vida detrás. Un hombre que es infiel simple y llanamente se involucra sentimentalmente con otra mujer en un momento dado de su vida o tiene una aventura pero este hombre cuando realmente no solo es infiel se ha vuelto una persona que se ha habituado a ser un infiel casi que casi que declarado porque ahora tiene dos familias tiene dos mujeres con las que se mantiene con la que orbita se mantiene con una y se mantiene con la otra le miente a una y le miente a otra le dice a una que está trabajando y le dice a la otra lo mismo le dice a una que está necesitando de hacer un proyecto lejos a tantos kilómetros de distancia y a la otra le dice exactamente lo mismo y llega un punto en que finalmente es capturado, finalmente es cachado en el acto y es ahí cuando te das cuenta que has sido parte de una triada amorosa y lo que es peor, que hay hijos, tanto tuyos como de la otra mujer involucrada así, ser consciente y darte cuenta cuando un hombre está teniendo una doble vida es muy importante porque así podrás romper con esa relación amarga, con esa relación dañina que no solamente te daña a ti, sino también daña a tus hijos, también daña a tu propia familia y daña tu bienestar, daña tu amor propio. Hola, ¿qué tal? Este es Marco y me alegra bastante tenerte en este video y hoy vamos a hablar justamente de aquellos hombres y de aquellas mujeres, por supuesto, que tienen una doble vida. Dado que v lifers es un proyecto mayormente para mujeres, pues lo vamos a hablar atendiendo a las necesidades femeninas más puntuales e inmediatas. Antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas a este canal para ver más contenidos como estos. Y lo otro es que me dejes el emoji de una mariposa en los comentarios cuando termines de ver este video. De esta manera sabré que te ha gustado y por supuesto haré más como estos. Así que empecemos. Un hombre que lleva una doble vida, por supuesto es alguien con el cual no deberías estar, no te mereces estar, porque de alguna manera es una persona que no merece el amor de nadie. Sencillamente porque le gusta tener uno aquí y otro acá, y encima de eso a veces hasta tienen un amante, una tercera persona. Una relación con otra mujer, que al final están sus dos esposas, sus dos supuestas esposas y finalmente la amante, sin contar el hecho de que a veces anda enamorando a otra chica que está mal parqueada. ¿Cómo te das cuenta que un hombre tiene otra doble vida, tiene otra familia? Pues presta atención porque te lo voy a revelar. Número 1. Te miente. Sus mentiras cada vez son más evidentes y se pueden notar. Hay un dicho que dice que para que una mentira funcione se necesita de alguien que las crea. Lamentablemente y en muchas ocasiones una mujer contribuye colabora y se hace cómplice de esta persona que le miente, que le daña y que también le muestra un mundo de yuppies, un mundo de mil colores que no existe. Y es que en muchas ocasiones es la mujer por miedo a perder a un marido que al final se adhiere a él como si se tratase de una garrapata, como si se tratase de algo que, sea, que, se, que se adhiere a la otra persona, como si se tratase de velcro y no gusta de separarse de este a veces la realidad es que un hombre puede tener dos familias tres familias puede tener varias amantes al mismo tiempo por el hecho de que hay una mujer con miedo con miedo a quedarse sola con miedo a tener que criar a sus hijos sola con miedo a que nadie pueda velar por ella y a veces por comodidad a veces por dinero a veces por cualquier razón tristemente es y en muchas ocasiones una mujer la que consiente eso se está dando cuenta que le mienten se da cuenta de que le están haciendo de chivo los tamales, pero ahí sigue. Está apagada, viene la vecina, viene la mejor amiga, viene la mamá y le dice, mira Renata, este hombre no te conviene, que este tipo pues realmente eh, tiene otra familia. Y ella dice, no, no es cierto, que esto no lo creo. Tú me mientes, tú quieres eh, dañar mi relación. Voy a defender con uñas, y garras y dientes mi relación con él. Y al final de cuentas, una mujer termina contribuyendo para que le vean la cara. Tristemente y en muchas ocasiones es la propia mujer la que contribuye para que un hombre termine por engañarla. Las mentiras son evidentes. El primer paso para darte cuenta es atreverte a darte cuenta de que te están mintiendo. En muchas ocasiones la mujer termina por contribuir y ser cómplice de ese engaño. Número 2. Dice que va a llegar más tarde. Lamentablemente también tenemos el hecho de que una mujer contribuye a que él pueda mentir Pero también está el hecho de que él trata de elaborar su agenda, su vida, su cronograma de eventos Su itinerario para poder hacer encajar las relaciones paralelas para que éstas puedan embonar ¿De qué manera? Bueno Legitimando, por lo menos este, alegando mejor dicho Que tiene que hacer más horas en la oficina De que ahora tiene un puesto más elevado que le demanda incluso toma y agarra trabajos que tienen que ser necesariamente de transporte, tener que moverse de un lugar a otro, porque de ahí puede esconder. Hay muchas profesiones en las cuales es fácil esconder un amorío. El más importante de ellos, o el más común, es el de transportes, porque es muy sencillo decir, tengo un viaje a tal lugar, a tal ciudad, a tal poblado, a tal pueblo, a tal paraje, a tal municipio, a tal aldea, que al final de cuentas tú como mujer bueno le dices bueno está bien parece parece legítimo y efectivamente se va. ¿Cuándo notas? ¿Cuándo te das cuenta que esto es totalmente impreciso? ¿Cuándo te das cuenta que esto realmente eh, es mentira? Cuando él regresa de su viaje sin dinero. Regresa y te dice es que no me alcanzó, es que me lo gasté, es que el carro se dañó, es que el camión se arruinó, es que necesito un repuesto. Cada vez que lo ves y sale de casa, cada vez que lo ves irse lejos y regresa sin un solo centavo Es porque ese dinero nunca existió, ese trabajo jamás se dio Y lo que es más, si es que existió tal trabajo, si existió tal cliente, si existió tal viaje y le pagaron por ese viaje Ya se lo habrá dado a otra mujer Esto es un tip, es un truco, es un hack para darte cuenta cuando un hombre te está mintiendo, máximo cuando se dedican a esas labores que son de transporte, cuando tienen que ser pilotos de transporte de larga distancia o son pilotos de buses o son pilotos de bus pequeño o turísticos. Te das cuenta que él dice que hace esto, que hace muchos trabajos, que se emplea para muchas empresas y al final no ves ni un solo centavo de ese trabajo que dice emplear. Número 3. Te esconde. Con un hombre infiel no se sabe realmente quién es Juan Mecánico, si tú o la otra chica. Tristemente la parte más dolorosa es cuando te das cuenta que tú eres el cuerno de otra mujer, tú eres el cuerno de él que se lo está poniendo a otra mujer. Y en muchas ocasiones es así, una mujer piensa que ella es la mera mera, que ella es la auténtica, la esposa, la, la novia, primera, la oficial, para darse cuenta que a veces es tan solo la amante. Eso se nota porque muchas veces a la esposa él la exhibe, pero la amante generalmente la esconde. Por supuesto, pues hay, una gran, hay un gran abanico de comportamientos, pero el más común es que es esconder al amante y exhibir a la esposa. Así que si él te esconde, es muy probable que tú seas el cuerno. Así, tenga, tenga atención a eso, presta cuidado porque en muchas ocasiones él va a tener una doble vida él va a tener hijos en otra parte, ha regado hijos en otra parte y tú no te has enterado. Así que presta atención a lo que te comenté en el punto 2 y el punto 1. Número 4. Contesta el teléfono lejos de ti. Esto al final de cuentas tiene que tener mucho sentido y es que al final de cuentas si va a contestar el teléfono lejos de ti es porque algo te quiere esconder. Es cierto que hay hombres les da un poco de penita de que tú los escuches hablando con los amigos y haciendo planes para ir al fútbol, al fillar o jugar al póker. La cosa más normal del mundo porque quizás seas una mujer muy, eh, muy a la defensiva de esos juegos de azar o no te guste que él esté saliendo con otras personas. Salvo que no seas así, es muy probable y altamente posible de que él esté atendiendo su otra relación con otra mujer. Así que ten mucha atención y presta mucha atención a esos detalles. Así, espero que este video te haya gustado y que le hayas puesto mucha, mucha atención a esos pequeños hacks que te acabo de compartir. Por supuesto. Esto no quiere decir que todo sea así, pero cuando todo sinergiza, cuando todas estas señales ocurren al mismo tiempo, es probable que estés frente a un infiel. Es probable que estés frente a una persona que no deberías tener en tu vida. Espero que este video te haya gustado y me dejes el emoji del que te hablé al inicio de este video y lo otro es que te suscribas a este gran canal. Te dejo otros videos que he hecho para ti y nos vemos en futuros videos. Un abrazo.